De mañana. De mañana. Bueno, gracias, Carolina y Fulvio, amables televidentes. Hoy lunes. ¿Cómo que estamos hoy? Eh? 9. Nueve. A 9 a a de septiembre, así nacieron mis nietos. <risa> Miren, señores, la vida. Nos va enseñando, nos va mordeando Y cada quien va tomando y se va definiendo verdad, Va teniendo una definición de cuáles son sus aspiraciones, sus deseos eh, Y también va diseñando o va formando Una visión de su vida en la sociedad y eso es lo que nos mantiene a nosotros coherentes, nos mantiene a nosotros firmes y nos da una luz en el camino y nos da o nos permite entender fenómenos sociales, políticos, económicos y de algo hay que estar muy claro y es que la vida de un país como la República Dominicana, que está íntimamente ligada al poder político partidario, ya que el poder se ejerce a través de los partidos, porque es alcanzar objetivos militando en un partido y posicionándose en la conciencia social como idóneo para usted alcanzar un puesto electivo la sociedad que tiene la responsabilidad también de forma individual y colectiva cuando se va a favorecer a alguien en las urnas y algo que a mí me preocupa es que si tendremos el grado de conciencia todos para elegir a alguien que deba llevar los destinos de nuestro país, cuando esto conlleva una comprensión tan amplia y general de que en el trayecto de gobernar se reduzcan los tropiezos y que en los eventos económicos, producto de una acción incorrecta nos afecte o no, dependerá mucho de quién nos gobierna y eso quiere decir que la empresa mayor de todos los dominicanos es el, es, es el Estado y aunque parezca utópico o Incomprensible. Los ciudadanos tenemos el deber de elegir a alguien que tenga la capacidad o mínimamente la comprensión general que me he referido para sostener a, en marcha y en caminos ascendentes a un país. Yo siento que en uno de los partidos del sistema se está involucionando, haciendo un esfuerzo errático, llevándose por delante la amistad, el favor, la militancia de muchos que han alcanzado el interés de, mucha, de una gran parte de la población, el caso de Domínguez Brito no, hay, no se puede negar que en ese grupo tiene una buena ponderación, el mismo Navarro, el mismo Reinaldo, pero de ahí a pasar a Temístocles, Amarante, Varea, Gonzalo, a que sí si o quién? pero sobre todo este último que ha superado a quienes tenían vida política originarias en el PLD. Y yo digo, ¿y qué está pensando ese grupo de PLDistas en el partido de Juan Bosch? Que recordar que Juan Bosch desde un primer artículo que hizo Lionel en el periódico La Vanguardia, lo llamó, quiero ver a ese joven, y lo integra al círculo más cerrado de pensamiento, del estudio y pensamiento del Partido de la Liberación Dominicana, al punto que en el 94 lo lleva como su compañero de boleta, como vicepresidente de la república, Juan Bosch, prócer, de, de esta vida dominicana, escoge a Leonel Fernández, y no solo eso, en el 96 Balaguer, junto a Juan Bosch, con diferencias históricas, unen y levanta la mano a Leonel Fernández. Pero de ahí, Leonel Fernández es constructor de un pensamiento que lo pueden echar a, a la revisión con cualquier intelectual dominicano o internacional. Y podremos tener la satisfacción que un dominicano, origen nuestro, tenga las relaciones internacionales que posee Leonel Fernández, tenga el conocimiento internacional que tiene Leonel Fernández, pero sobre todo tenga la comprensión de gobernar un país como República Dominicana, aún teniendo todo el poder que ha tenido y dándole dinamismo al momento que le entrega a Danilo, porque Lionel pudo haber hecho los mismos fiascos que hizo Danilo en el 15, de transformarlo todo, al punto de hacer acoger al partido entre más de 500 y tantos que pertenecen al Comité Central, a dos, simplemente porque eran los... los... Los ocupadores económicos que son José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, que hasta raro se ven haciendo política, como que tú los tiras y tú los sacas a ellos dos, como que se ven fuera de ese círculo, como que no pertenecen el perfil, a ellos. No, no, no pertenecen a la vida política, partidaria, eh, militante. Y que el PLD se esté ocupando de hacer creer liderazgo o posibilidad de que este desconocido por demás desprovisto de todo tipo de conciencia nacional e internacional es allí donde creo ese es el que tienen para la revancha me venció el poder ahí es que yo creo que el PLD está evolucionando o está negando que no tenga la capacidad o la mínima astucia para presentar un candidato a la presidencia sin otras reservas y conflictos, que no sea el que verdaderamente posee las virtudes que vio eh, Juan, Juan Bosch en su momento, que luego Balaguer y Juan Bosch lo llevaron y que el país le ha dado tres veces la oportunidad y que cuando pudo, con entusiasmo de los ingenieros, constitucionalista que quería el continuismo como Félix Bautista y el Díaz Rúa Leonel le recibió la firma pero aquí no hubo tormento, Leonel no puso a nadie a pensar de que se vamos a modificar la constitución Leonel habló un día y dijo que no y que le daría esos votos como un verdadero líder a su partido al comité central y apoyar el candidato que surgiera de las urnas. ni siquiera participó porque no iba a ser candidato ¿Eso fue sensato o no? Es mucho más sensato que lo que ha hecho esto. Y le dé el paso a Danilo. Y no solo eso, que nos volcamos los partidos aliados haciendo el bloque progresista y entre ellos la Fuerza Nacional Progresista. Quienes formaron el bloque progresista y que en el 96 levantara la mano el doctor Castillo junto a Jombosi y Balaguer porque era con el único, que ellos dos se unificaban. Y en torno a ellos, todos. Que hoy se le pueda comparar. A mí me luce que están haciendo lo que sucedió aquí en San Francisco de Macorís, en su momento, y con esto no estoy criticando ni a Ale, ni dándole... Lo que hicieron con Luis Neto y, y, y Allen en un momento, una lucha interna, cuando el verdadero político que era el otro. ¿Está dispuesto el PLD a salir del poder deshonrosamente con la fórmula de laboratorio que significa Gonzalo Castillo, un desprovisto de formación, más que un gran empresario que ha duplicado o triplicado sus bienes? En cuatro años. Que es de un balbero. Yo quiero que me hagan la referencia a cómo se puede lograr yo fui, sabiendo yo que del... Yo soy hijo lo, de Valvero Francia. Y bueno, para, para saber, <risa> y tiene una capacidad y una formación exquisita, te felicito. Sí. Pero no ha podido hacer más allá. No, no, porque que hay que ir, atreverse. Quiero oír la conferencia de él como que se progresa. Entonces, cuando todo el mundo escucha a Leonel, sabe que está hablando un académico, un, un estadista. Pero este señor, ¿qué ha dicho al país? Que no se ha enlatado, que no lo pongan con unos mensajes. Y la peor de las muestras, de la, del tratar los, los académicos del marketing político, de sacar un chin de provecho, como de perfilarlo como candidato a la presidencia de un país como el nuestro. Yo creo que ahí es que ha basamentado el odio o el rencor de Danilo Medina. A Juan Bosch, ¿tú sabes cuánto, porque nunca Juan Bosch lo señaló a él. ¿Tú sabes cuánto costó la canción, Gonzalo, ¿Cuánto costó dos, la canción? Dos millones de pesos. ¿Y una serie de conciertos que irán? Ahí? Ay, y tú el premio Nobel de Literatura, el premio, perdón, de Literatura Dominicana, de poesía, cuento y cosas así, uh -huh. tiene el primer premio, un millón. El de Literatura. <risa> el de Literatura. Pero la canción de Gonzalo, dos millones, dos millones de pesos. Ustedes saben lo que es que estamos Eso. haciendo, evolucionando. El musicólogo creo que es que se llama. Entonces, señores, sí. para muestra un botón y el pueblo en su sabiduría y el PLD en su sabiduría debe reflexionar y no dejarse llevar porque Gonzalo no será Danilo, por más que lo busque. Y Danilo no puede transmitir, por más que quiera, ninguna sangre. La realidad es esta. Tiene de bacterias de preto. Qué fuerte. La realidad es esta. Son muchos los Yo que están Yo les dejo salpicados. esa reflexión a todos. Y no pierdan eh, de vista el horizonte. Y tener la capacidad de saber entre quién y quién es más factible para gobernar el país. Y el primero, leonel Fernández, ya lo conocemos. Tú sabes cómo piensa y cómo es capaz de transformarse. Y transformar las cosas que están en sus manos Porque lo demostró Traspasó crisis y todo Este lo único que ha hecho es demostrarnos Que desde 23 años ahora a sus 50 y tantos, Es multimillonario en base a estar en el poder Y que cuando tú lo pones a él y a José Ramón En el grupo político que habló ayer Te das cuenta que no pertenecen ahí porque no son políticos que conozcamos nunca. Y jamás podemos nosotros, al académico, al intelectual, al más relacionado, pisotearlo frente a un ratón de laboratorio, que resulta ser para mí Gonzalo Castillo. Hay déficit de ideas. Pero bastante. Bueno, muchísimas gracias, Francis, por eh, el tema que nos ha traído y todo lo que tiene que ver... Con la situación interna del PLD, vamos a ir a un breve bloque para retornar.